Hola, amiga, amigo. Verás, hoy, hoy, me, hoy, hoy estoy preocupadísimo por la salud de la madre de una amiga mía. Y ciertamente sigo pensando que una de las lacras más importantes de nuestra sociedad actualmente son la incertidumbre, la ansiedad, el no saber a dónde ir. Esa inquietud que te provoca sentimientos de, de, de nervios, de irritabilidad, de incluso a veces ira, odio. Y en el fondo no es más que miedo, ¿no? es esa angustia o esa ansiedad. Pero to todo al fin y al cabo es miedo, miedo a lo desconocido, miedo a lo que conoces y no, y no quieres mantener... Miedo a que te pueda sobrevenir una circunstancia que desconoces o que intuyes muy negativa. Entonces he estado pensando durante bastante rato y siempre dándole vueltas un poco a eso, ¿no? ¿Cómo combatimos la ansiedad? ¿Cómo puedes combatir la ansiedad? Y la, la frase ya de por sí resulta un poco violenta, ¿no? Combatir, vale, vale, ok, ok, combatir no. Vamos a buscar entonces otra forma. Bien, entonces, ¿cómo puedo minimizar? ¿Cómo puedo minimizar la ansiedad que tengo de ahora, de hace un rato, de hace años o de hace décadas? Vale, ¿cómo puedo hacer? Entonces, si tú, por ejemplo, visualiza un momento una palangana en la cual hay aceite en la superficie, vas a visualizar seguramente una pequeña capa amarilla. ¿Qué tengo que hacer para disipar ese aceite? Y tú pensarás, bueno, echar una gota de detergente. Pero claro, una gota de detergente posiblemente lo que haga es casi nada. Una gota con todo un barreño de color amarillo ¿no? del de aceite, una gota, y es muchas veces lo que hacemos sin darnos cuenta, una gota, un, un pensamiento diferente, una pequeña acción, una plegaria, un rezo, un ritual, un, un, un, no es suficiente, porque solamente es una cosa. Así que he pensado, para tu eh, para tu salud psicoemocional y poder minimizar por naturaleza, no por fuerza, por naturaleza, por inteligencia emocional esta ansiedad. Cinco componentes, cinco pasos que te pueden ayudar a ello. Mira, el primero de todos es el vacío. Y tú dirás, ¿qué es el vacío? Bien, el vacío es darse cuenta de que dentro de una botella vacía puede entrar aire o puede entrar líquido o puede entrar sólido. La diferencia está en que tú elijas con qué llenar esa botella. Si en un momento de estrés o en una situación de estrés se llena de fuego, ¿Tú tienes la suficiente fuerza intelectual, moral, ética, valores, energía, esencia para cambiar y echarle agua a esa botella? Lo, lo más importante y lo principal es que tú seas capaz de saber que eso es así, que tú tienes la capacidad. Entonces lo primero, el vacío, darte cuenta que para cualquier situación cabe una posibilidad o mil una posibilidad o mil. Dos. La introspección. La introspección desde el punto de vista saludable, de autoentenderte, de autocomprenderte y sobre todo de quererte. Y ahí en medio, escondidillo en esa introspección, tiene que existir sí o sí el perdonarse. Perdonarse y perdonar. Tres, la paciencia. Habrás oído la frase tan súper dicha, ¿no? De la paciencia es la madre de la ciencia. Vale, yo sé que suena un poco a retaíla de la abuela, pero es que es cierto. Es que, Dios mío, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Pues no, no funciona. La paciencia es de aquel que llega a la meta en carreras de fondo y no de velocidad. La paciencia es el arma más poderosa, incluso más que la inteligencia. Sé paciente contigo, sé paciente con el entorno, sé paciente. Número 4. lo invisible gobierna a lo visible. Esto quiere decir que controles tus emociones, que controles tus palabras, que controles... lo que te pueda llevar a desatarte desaforadamente en una situación que seguro lo que suceda después no te va a ayudar. Así que si sientes ansiedad, lo comprendo. Sé paciente, sé paciente. No saques primeras conclusiones a toda velocidad. Por cierto, ¿por qué digo a toda velocidad? No tengas prisa. En una situación que se te provoca o se te sobreviene como ansiedad o estresante, ¿por qué encima vas a tener prisa en encontrar la solución? No tiene sentido. Deja que la solución llegue. Deja que la solución llegue. Date, date, date el permiso de tener tiempo. Tranquilo. Para. Para. Y número 5. La esencia del ser. La esencia del ser me recuerda mucho a esta moda que ha habido de repente hace relativamente poco, tan minimalista. Y desde el punto de vista estético es minimalista. Sin embargo, desde el punto de vista interior. ¡wow! ¿Qué es para ti ser minimalista desde el punto de vista interno? No te agolpes, no te agolpes, no te desbordes. No te abigarres, despacio, tranquilo. Date tiempo, date tiempo, suave, suave contigo. Total, resumiendo, resumiendo. Punto número uno, el vacío. Tienes la capacidad de llenar la botella con lo que tú quieras. Deja que el vacío te indique lo que puedas ser. Dos, la introspección. Viaja hacia adentro, viendo qué hay dentro de ti. ¿Qué respuestas pueden haber dentro de ti a esa posible ansiedad? No dejes tanto que el exterior te mediatice y condicione. 3. La paciencia. Sé paciente como obligación. Como obligación. 4. Lo invisible gobierna a lo visible. Sé sabio contigo mismo. Sé sabio para con el exterior. ¿Has visto algún sabio nervioso? ¿Has visto algún sabio...? Mira, me estoy acordando ahora mismo de algo que dijo muy inteligentemente el, act el actor Will Smith y que lleva retonando en mi cabeza dos días seguidos. No sé por qué, pero... Me viene a la cabeza y te lo voy a compartir. Estate cómodo, aprende a estar cómodo en situaciones incómodas. Cuanto más deprisa, más despacio. Cuanto más intranquilo e incómodo, más suave por dentro. Más paciente. Más pausado, más calmado. Número 4, lo invisible eh, gobierna lo visible. Número 5, la esencia del ser. Lo que acabo de decirlo, la, la, la parte minimalista. Cuando algo te estresa y sientas que esa ansiedad te produce 70.000 pensamientos, ya no al día, sino al segundo. Para, para. Respira, cálmate, contrólate, gobiernate. Y traduce, filtra tu energía a algo básico, minimalista, relajado, tranquilo. Tú eres el rey de tu vida y el que gobierna tu energía. Y por último, para digamos poner un lazo a estos cinco puntos, lo más importante es tu compromiso contigo mismo hacia donde te estés llevando en tu vida en este momento. Por lo tanto, si tienes un objetivo, una meta a la que quieres llegar, todos los puntos de saltos, de choques, de... Sabes que son momentáneos. Es como el que está de excursión. Y sabe que va a ir al campo el sábado por la mañana o el domingo por la mañana y va a hacer esto, esto, esto. Vamos a subir la montaña y después vamos a volver a bajar la montaña. Ya sabes que lógicamente te vas a encontrar piedras, riscos, ramas, arena, eh, plantas eh, pegajosas, plantas eh, con pinchitos árboles, eh, naturaleza te vas a encontrar con la propia naturaleza y eso significa que tú ya sabes en tu mente que te vas a adaptar sabes que tienes esa posibilidad y por lo tanto sabes que te vas a enfrentar a un tramo de territorio desconocido más o menos dentro de lo conocido pero también sabes porque tienes fe en ti de saber que, de, que pase lo que pase va a salir bien y vas a subir la montaña y vas a volverla a bajar. Y vas a sortear todos los inconvenientes, todas las ansiedades y los estreses que se te vayan a producir en ese camino. Pues como el que hace el camino de Santiago. ¿Las personas que se van a hacer el camino de Santiago, te crees de verdad que piensan que se van a morir en el camino? No. Saben que van a vivir una experiencia positiva, constructiva, maravillosa y seguramente para recordar y, y, y en todo lo que les quede de vida. Pero tienen la fe de que saben que la van a hacer. Tienen la fe de que saben que la van a transitar. Y tienen la fe de que saben que van a volver. Nadie piensa que se vaya a hacer el camino de Santiago y va a morir en el intento. Pues esto es lo mismo. Cuando sientas que de alguna forma estás ansioso o estresado por algo, acuérdate de estos cinco puntos. Y párate en cada uno de ellos. Es más, te invito a que analices pormenorizadamente lo que te acabo de decir, estos cinco puntos, y los investigues en Internet a ver qué puede significar más allá de lo que yo te he dicho. Y te aseguro que toda la información que encuentres te va a dar tal paz, tal tranquilidad, que cuando te quieras dar cuenta dónde está la ansiedad que tenía hace una hora. Esa es la idea. Eso es lo que te quiero compartir. Cierto es que tienes que tener paciencia contigo, cierto es que tienes que ser compasivo contigo y cierto es que tienes que buscar por todos los medios la mejor forma de desbloquear tu parte emocional. Busca a través del punto número 2, la introspección. Dicen que, dicen que conociéndote a ti conocerás a los demás y te aseguro que eso da paz. Da tranquilidad, da sosiego y provoca una energía y unas ganas de vivir tremendas. Lo único que te has de ocupar de ti, te has de ocupar de ti. Pues nada más, amiga, amigo, espero que te haya gustado la dinámica para hoy. Todo lo que te acabo de decir, investiga en la internet, todo lo que te acabo de decir, Busca tu, busca tu experiencia para darle legalidad. Y ya solamente eso es bastante dinámica. Hasta la siguiente.